Por nappy, nappy, por nappy, nappy, nappy. Por Mira, eh, ciertamente que ha, hay ahí un ingrediente penoso por ser nosotros reconocer a Rodríguez Huerta, un abogado en ejercicio y sobre todo un constitucionalista y fue juez de la de TCE. Ahora, que la vida política lo lleve a nubilarse y a llamar de esa forma a un igual, porque él debe sentirse juez, si ha tenido la oportunidad de serlo en el pasado. Solamente porque hoy ostenta el cargo, porque nunca habíamos visto involucrarse políticamente a Rodríguez Puerta Es a raíz de que es embajador por por el gobierno de Danilo Medina. Pero voy a dejar a un lado esa parte y vamos a centrarnos en su consideración. Resulta que Rodríguez, que, eh, Rodríguez Espinosa siempre, Espinoza. Espinoza siempre fue un aliado de Leonel Fernández. Sí, con la vida. Y al parecer cayó en las garras y hasta lo publicaron en una foto compartiendo con el presidente Medina en un encuentro que nada que ver de los partidos, pero lo quemaron. Y parece que ya estaba respondiendo a que él iba a ser opositor de lo que estaba pasando en su partido. En este caso, él alegó en ese momento esas irregularidades porque él dice, cuando estábamos en la asamblea, no podía aprobarse eso porque yo me opuse, pero es el solito. Todos los delegados estaban ahí, como hicieron todos los partidos, y, y cosa rara, estaba la Junta, como lo estuvo en los partidos que decidieron hacer asamblea, no primarias. Rodríguez eh, Huerta eh, se excede... Al hacer, al hacer estos planteamientos, y ojo, recuérdense que Ona pidió las explicaciones de que Leonel Fernández, a través de Radamés Jiménez, había obtenido el registro de fuerza del pueblo para actividades y activismo social y propaganda política, ese es en la clase 35, si yo no mal recuerdo, de la ley 20. Y luego, por unas objeciones de colmado fuerza del pueblo y movimiento renovador, qué sé yo qué, y la fuerza del pueblo, se debió de conocer esas objeciones por el tema de similitud en pronunciación y demás. Pero al no ser una marca de un producto, sino... Movimiento que tienen que ver con la clase industrial 45 y 35, se permite que en el ámbito de desarrollo social no tiene ninguna objeción, porque las marcas son las que tienen aquellas condiciones de legitimidad en exclusividad de uso. Y eso tiene una connotación necesariamente del ámbito de ONAPI. Resuelto eso y ONAPI dar eso como bueno y válido, Leonel Fernández obtiene fuerza del pueblo para esos fines. Que resulta que con la asamblea del de PTD, donde no solamente se reconoce a Leonel Fernández como el candidato y presidente del partido, a la vez se somete a la Junta Central Electoral el cambio de nombre, pero ya institucional. No que la Junta lo haya hecho propio y haya decidido cambiarle el nombre. No se Entonces hace, no se produce lo que ayer. No se, se hizo una fusión. No se hizo ninguna fusión, sino que se cambió litografía eh, que decía PTD, de partido de los, eh, trabajadores, de los, de los Dominicano. trabajadores Dominicanos por fuerza del pero, pueblo. Pero aún así, lo que según veo la crónica, porque no he leído las, la, la, la sentencia. En lo que el Tribunal eh, Superior Electoral hizo fue declararlo inadmisible, o sea que ni siquiera se conoció el fondo, Total, de, porque de, que era improcedente de la demanda, por dice yo, por no agotar, agotarse las vías de impugnación a lo interno de la organización política, es decir que ellos debieron primero agotar las vías de impugnación al interno y entonces luego llevarlo al tribunal. Electoral. Al no cumplir con ese requisito del procedimiento, entonces se declara inadmisible. Con más razón, caso, caso, pero se sostiene que, la tiene que equivocado. está o sea, equivocado. Puede ser que se mantenga, eh, bueno, de hecho se mantiene todavía. Claro. Eh, eh, y ejemplo, no va a haber otra que forma... Que vuelvan a introducir la demanda sí. cumpliendo con los requisitos sí. que lo declararon. Vamos a, vamos no, es que ya el plazo de impugnación era en el momento... De los plazos ah, que se si abrieron. Recuérdate que lo que tú dices claro. Claro. era una explicando mañana. lo que pasó sí, buenas. internamente. Buenos días. Buen día. Buenos días, díganos. Yo quería opinar con respecto a, a la pregunta que ustedes tienen o sea, que si uno está de acuerdo con. Adelante, sí. adelante. Vamos a escuchar. De la auditoría forense. Mira, yo pienso que aquí, esa auditoría propiamente la están haciendo de mal. Porque si la auditoría sale mañana diciendo que no hubo irregularidad, la gente de Demet Fernández la van a criticar. Eh, eh, la, eh, eh, yo pienso que aquí se está jugando a un desorden el día de la elección. Aquí hay muchos comentaristas que yo lo veo hablando, de la misma gente de Doné Fernández, que lo que están acotando es desorden, porque incluyendo a Luis Abinader, que en las elecciones pasadas todavía la fecha a donde Danilo ganó más de un 60% y no han reconocido su triunfo. Entonces, ¿Qué? aquí todas las elecciones, la, la junte mala. La junta mala en todas las elecciones, pero para que pierda. ¿Te gusta ya, con esa junta? Luis Abinader ya soltó ese discurso y comenzó a hacer propuestas, por eso nosotros lo felicitamos. Eh, pero nosotros hemos, hemos dicho aquí en varias ocasiones, aquí lo que se está apostando es al caos y al desorden en las próximas elecciones, pero ya es otro tema. Bueno, gracias al amigo televidente Sí, muchas gracias por su participación Bien, vamos entonces a ver eh, señores Mira, eh, Dime. Eh, para concluir Ajá. Para concluir Resultan ya infructuosos Todos los procedimientos que se están llevando Y por eso ayer el, Se declararon inadmisibles Porque eran improcedentes eh, Estaban fuera de plazo Sí, pero el hecho de que esté fuera de plazo No le permite... Bueno, si es fuera de plazo, sí, sí, cabide, sí. Cabide, y es importante eh, explicarle. Ya entendí yo mismo. Lo que a él, eh, es importante explicarle a, a, a la gente, al televidente, que en derecho el procedimiento, por ejemplo, en, en, en el procedimiento hay plazos que son fatales. entonces si tú no cumples con esos con esos eh, plazos que están dentro de ese, de ese procedimiento, entonces te van a declarar tu demanda inadmisible sin conocer el fondo. Es decir, no necesariamente pudiera tener razón o no el, el cómo Rodríguez se llama. No no, no, no, el, el que sometió la demanda porque no se ha conocido el fondo, o sea, no se ha tratado. No, de no, no. Ya eso quedó, la, porque era era, si era inadmisible, no vale la pena ocupar más exacto, el. Exacto. Si no hago toda Incluso, la de impuración al imputado. hay quienes establecieron que era irrecibible. La extensión del plazo extingue sí. el derecho en este caso. Total. Sí, exacto. Bien, sí, se...